Bienvenidos a tu programa Ajay Urbano, el día de hoy estaremos visitando el centro de adiestramiento de Canes, Cabo Villanueva, Sánchez Cerro, acompáñanos. Y nos encontramos con Aileen Estivares, capitana. ¿Cómo estás ¿Cómo estás Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. En esta oportunidad eh, les damos la bienvenida al Centro de Adiestramiento de Canes para poder demostrar a toda la so ciudadanía las actividades que realizamos todos los días. Esto con la finalidad de, también de poder eh, generar conciencia con el tema de la tenencia responsable de nuestros ejemplares caninos. Perfecto, Elin. Coméntame un poco más, o oh, coméntame acerca de lo que es el adiestramiento de los canes. Bueno, el adiestramiento de los canes, en esta oportunidad los guías de can. Eh, lo realizan desde el vientre de la madre, ya que nosotros programamos nuestras camadas con la finalidad de que nuestros ejemplares caninos puedan cumplir todos aquellos requerimientos de la sociedad. Bueno, en esta oportunidad estamos desarrollando las actividades de agilidad, lo más conocido como agility. Les presento al sargento Osco con su can duque, especialistas ambos en el área de búsqueda y localización de artefactos explosivos. Vamos Osco. Esta actividad de, de agilidad canina nosotros la utilizamos también para poder mantener lo que corresponde eh, físicamente en buen estado a nuestros ejemplares caninos. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio con la Sargento Ramos, especialistas ambos en búsqueda y, localiz en búsqueda y rastro de personas vivas en estructuras colapsadas con su can Goliat de raza Pastor Belga Malinois. Ahora vamos, les presento a la Teniente Huaranca con su can Holly Hannah, perdón, con su can, a la Teniente Huaranca con su can Hanna, ambas especialistas en el área de canoterapia. Vamos, Hannah. Ella es de raza golden, está en su año con tres meses, ¿no? Hannah le encanta trabajar con niños, con, con personas adultos mayores y con... Especialmente trabaja con adolescentes con tendencias suicidas. Con ustedes, Falcon. Falcon es de raza pastor alemán, pelo largo. Eh, sus características de él es que usa muy bien la técnica del olfato y trabaja por venteo. Esto ha sido todo lo que corresponde en agilidades caninas. Sí, júntenlo en agilidades caninas. Estas agilidades caninas las usamos, como les comentaba, con la finalidad de poder trabajar físicamente a nuestros perros y que se encuentren preparados para poder ingresar a cualquier tipo de acontecimientos, a cualquier tipo de lugar. Ahora vamos a complicar un poquito más lo que es agilidades caninas. ¿no? Como ustedes pueden, pueden observar, hemos juntado las, nuestras vallas y nuestros Nuestros aros para, que, para ver y comprobar la agilidad que todos los ejemplares caninos tienen. Con ustedes Duque de raza Pastor Belga Malidois. Con ustedes está nuestra Can Hanna, especialista en canoterapia con su guía la Teniente Huaranga. De igual forma un ejemplar muy bueno con bastante agilidad y se encuentra físicamente para realizar un buen trabajo, especialmente con... Los niños que tanto le encanta a la, a la Jana. Y en esta oportunidad con ustedes, Falcón. Raza pastor alemán, pelo largo, edad aproximada de dos años, especialista en restos humanos. Bueno, Capitán Ailín, por favor, hablemos acerca ahora de lo que es la localización y búsqueda de artefactos explosivos dentro de lo que son los vehículos. Bueno, Katsu, en esta oportunidad les vamos a mostrar una parte de las siete especialidades que el centro cuenta, que es la búsqueda y localización de artefactos explosivos. Nosotros trabajamos con esto... Eh, te puedo decir desde, desde el vientre prácticamente porque ya empezamos a motivar a nuestros ejemplares caninos para que puedan a re, empezar a realizar los trabajos en diferentes lugares. Ya cuando son cachorros empezamos a, hacer la real, empezamos a realizar la selección de la especialidad a la cual va a ir. Ahora te voy a mostrar al Khan Doyer de raza pastor belga malinois, nacido en el centro y él ha sido preparado eh, desde sus dos meses que ya se ha, ha, ha, ha, ha producido el destete y con él hemos empe empezado a generar la asociación de olores. La asociación de olores es muy importante acá en el centro porque mediante el juguete nosotros podemos asociar el olor, ¿no? Nosotros no generamos maltrato ni tampoco generamos ningún tipo de daño que le pueda si se le puede ocasionar a nuestros perritos. Se ha podido evidenciar, por ejemplo, en redes sociales que hay ciertos centros de adiestramiento privados los cuales utilizan lo que es eh, objetos, utilizan lo que es la violencia, tanto física como verbal. Pero este no es el caso, ¿verdad? Ustedes, desde lo que es el vientre, el cachorro, van inculcándole poco a poco lo que es el hábito para, bueno, pues, eh, amaestrarlos de mejor manera. Exacto, el requisito para nosotros para trabajar en canes es realmente tener una pasión por el can, no tener esa pasión, ese amor por el can, tener paciencia y una de nuestras cualidades por la cual muchos tal vez nos dicen que somos locos, es de que en todo momento nosotros les hablamos a ellos, ¿no? Eh, ¿no? necesitamos unas correcciones de maltrato, generarle daño físico o generarle un daño psicológico en el cual tú puedes ver con la posición de orejas, eh, con que el perro está siempre sumiso, no. Si tú has observado durante este tra este trayecto, que esta visita que has tenido, nuestros perros siempre están motivados, ya sea con un pedazo de comida, con un juguete o en todo caso con un elogio verbal, como él eso muy bien, eso chico, eso, y esa alegría tiene que partir de nosotros para que sea transmitida a nuestros perritos. Por supuesto, Capitán. ¿Podríamos hablar acerca de lo que son los ejemplares de los canes? ¿De repente necesariamente tienen que ser de raza o también podemos amaestrar o adiestrar a un can que es también mestizo? Bueno, mucho eh, nosotros actualmente, programamos nuestras camadas, generamos nuestras propias camadas. De manera general, todo can, todo can puede ser adiestrado en lo que corresponde a disciplina básica, agilidades caninas, pero ahí aparte de, de esta área de especialización, nosotros como guías al momento de ver un ejemplar canino, evaluamos las aptitudes que este perrito puede hacer. Es como a ti eh, te puede gustar la matemática y a Jorge le puede gustar la química. Entonces, de acuerdo a eso, venimos eligiendo lo que son no, nuestras carreras. En los perritos es lo mismo, ¿no? Si bien actualmente contamos con diferentes razas, entre ellas está Pastor Alemán, está Labrador, está Golden, están los Pastores Belga Malinois, es por qué? Porque ellos tienen ciertas características y aptitudes físicas que eh, nos ayudan mucho más a rendir en el trabajo. Por ejemplo, en el caso del Labrador, el Labrador, si tú le abres las patitas, ellos tienen como unas zanquitas de pato. O sea, ellos abren sus patitas y cuando entran al agua y empiezan a nadar tienen tendencia a jalar más agua y en el caso de los pastores belga malinois son pues unas máquinas de trabajo que tú los metes 15 minutos a descansar y para ellos es pues como descansar todo un día o sea son máquinas, máquinas de trabajo utilizados a nivel mundial para realizar los trabajos en el tema del adiestramiento bueno, como te decía, los trabajamos desde tan cachorros que al igual que nosotros los funcionarios o servidores policiales llegamos a un punto de jubilación, pero no con ellos significa que somos viejitos, no claro. seguimos nosotros activos, pero ya estamos jubilados. En el caso de los canes, la policía boliviana, siempre precautelando la seguridad, tanto física, psicológica de nuestros ejemplares, ha generado un proyecto de administración de canes. ¿En qué consiste este proyecto? En el proyecto ya nos determina una edad en la cual el ejemplar canino va a pasar a su jubilación y va a ser eh, adoptado por, por el guía o por una familia en específica que venga para pasar ya un momento ya no de ser una un, un can de trabajo sino para poder ser una mascota Aileen, por favor, preséntanos a estos perros que son especialistas en estructuras colapsadas Bueno, en esta oportunidad Jorge eh, te voy a presentar a nuestro querido can Bruno con su guía el sargento Paco Él, ellos Especialistas en búsqueda y rastro de personas vivas en estructuras colapsadas, pastor alemán de edad dos años, eh, tiene participaciones bastantes con requerimientos fiscales. Tenemos también al sargento Mamani con su Khan Hans de raza Golden, eh, especialista igual en esta área de búsqueda de personas vivas en estructuras colapsadas. No le gustan las cámaras un poco a Hans. <ríe> Tenemos a la Sargento Ramos con su can Dalcy. Ella tiene la edad de 5 años, igual, está especializada en esta área. Eh, les, ellos siguen un rastro para poder llegar a la persona y siempre, siempre su premiación es lo que corresponde a un juguete. Él es Delta, es hermano de Dalcy. De igual forma, se encuentra especializado en esta área de rastro de personas. Es de raza Pastor Belga Malinois. Y tenemos a nuestra querida Dulce. Lo que te comentaba, ¿no, Jorge? Que Dulce tiene eh, algo muy característico y particular. Dulce es una cruza de un Pastor Belga Malinois con un ejemplar criollo. Como puedes observar, eh, en cuanto a raza, es bien marcada la diferencia. Sí, estructuralmente ha mantenido algunas... algunas ...alguna forma de, de la raza, ¿no? Sí, en este momento vamos a realizar un trabajo de búsqueda... ...de una persona extraviada. Lo cual, en este momento, lo que nosotros hacemos es... ...presentar una prenda interna. O sea, vale decir, puede ser una prenda... ...una polera, una malla o puede ser una medias entonces le vamos a presentar en este momento, ponemos unas medias, le vamos a presentar al Can Delta, entonces él se va a dirigir, o sea, él va a discriminar otros olores, por ejemplo, no nos olvidemos que aquí tenemos un, olor, un montón de olores, son olores de otros animales, perros, personas, vehículos y demás, pero pese a eso, como que como, eh, el Can tiene una capacidad, de unos 5 millones de células olfatorias aproximadamente, entonces el Can Delta va a realizar ese trabajo. Ya en este momento presentamos la prenda de la persona desaparecida. Bien, entonces, en este momento se le está, lo que está haciendo es presentárselo el, la prenda de la persona desaparecida. En este caso tenemos una, un par de medias, lo cual... Eh, Delta va a poder realizar el trabajo que se le ha presentado. Vamos. Bien, entonces en este momento lo que estamos haciendo es realizar un trabajo. Si sí, podemos observar, Can Delta está realizando, eh, siguiendo el rastro. Así como vemos, su trufa, o sea, su cabeza pone al piso. Y Can Delta, por ejemplo, en este momento tendría que hacernos llegar justamente a la, al lugar donde la persona se encuentra. Bien, en este momento, por ejemplo, es así, Can Delta ha encontrado a la persona que supuestamente estábamos buscando. Y ahorita lo que el policía, el subteniente Cruz lo que ha hecho es recompensar, darle una recompensa de, de pelota para que el, por el trabajo realizado del Can Delta. Bueno ahora tenemos la especialidad de restos humanos, los canes especialistas en búsqueda de personas que ya hayan tenido un deceso. Estos canes, bueno, para, para comentarte, los de rastro, los de explosivos, los de muertos son pues los más buscados se podría decir, lastimosamente por la gran, por la gran... Tantas personas que están desapareciendo ahora, ¿no? entonces estos perros son los que nos están ayudando. Se podría decir que es uno de los primeros perros que ha realizado esta especialidad. Su guía es el suboficial Uchani, él ya está por los seis años. Es el más famoso de las redes sociales. Bueno, su, uno de sus descendientes es, eh, en cuanto a especialidad, no a raza, en cuanto a especialidad es Falcon, eh, igual especialista en restos humanos. Su característica de Falcon es que él está iniciando la especialidad y bueno hemos tenido muy buenos resultados hasta ahora con él. Tenemos a Lacan Goya, eh, ella es nacida en el centro, sus padres eran explosivistas y realizaban lo que es el rastro de personas. Eh, está por los dos años, tenemos al CAN Geuro. Eh, Geuro ha participado de igual forma en diferentes requerimientos a nivel nacional él está igual especializado en restos humanos y bueno, estos son cinco, nos falta la can Gema, que ahora está pues ella en celo y no queremos sacarla para no alborotar a los perros, son cinco que tenemos en restos humanos. Bien, en este momento lo que vamos a realizar es una búsqueda, bueno, con estos canes generalmente siempre realizamos cuerpos, ¿No? Eh, eh. en estructuras colapsadas, en desumbes, en las famosas, como tales en Caranavi, en, en, aquí en la costanera, o como también aquí en, la, en Llojeta, y entonces son similares a los, a los que se han dado acontecimientos. Entonces en este momento vamos a empezar el, el can Falcon, con su guía, mi sargento Paco, va, va a realizar una búsqueda de, de unos... Eh, ya de un cuadrante de unos 20 metros aproximadamente, un cuadrante de 20 metros, entonces en lo cual el can Falcon va a poder alertarnos. Vamos un segundo. Entonces, en este momento lo que el can Falcon lo que está haciendo es eh, buscar, ¿no?, y se va a dirigir con el por el olor. Entonces, en este momento lo que Can Falcon está haciendo es alertar, algo hay aquí, dice. Y entonces como observamos, Can Falcon lo que hace es rascar. O sea, eso es su alerta. Y muchas veces pueden ser estructuras grandes de cemento, unas estructuras. Entonces, en lo cual el, al hacer esta operación, este ejercicio, lo que el CAN ya lo que nos ha hecho es alertarnos para nosotros, ya sea para personal de bomberos, para personal de rescatista, quienes somos eh, bomberos, canes, para nosotros en este momento ya, ya ha hecho alerta. Y es así como podemos ver, ya ha encontrado su juguete que es la pelota, que está impregnado con el pseudolor. Bueno capitán, ahora por favor hablemos acerca de otra especialidad que es la búsqueda de divisas, ¿no es así? Sí, en esta oportunidad te vamos a presentar a tres ejemplares caninos en la búsqueda de divisas. Les presento al Can Decker, es especialista en búsqueda de divisas. Su aporte que tiene dentro de la unidad es un trabajo fenomenal en la parte de aeropuertos, en la búsqueda, en este caso, de dinero, ¿no? Para que la gente también esté consciente que tiene al momento de que viajar tiene que realizar los correspondientes trámites de acuerdo a las exigencias que nos indican nuestras autoridades. Ella, es Gina, de raza pastor belga Malinois, nacida en el centro, de igual forma tiene esta especialidad. Eh, ellos son los que realizan estos trabajos en coordinación con personal de la aduana. También tenemos al Khan Doki, de raza Golden Retriever, es uno de los primeros que junto con Decker han iniciado esta especialidad para poder cumplir estos requerimientos en, en los aeropuertos en viajes internacionales, con sus manejadores, que de igual forma ellos son guías y ellos son los que realizan los trabajos en esta, en esta oportunidad. ¿no? Bien, en este momento lo que vamos a realizar es un trabajo eh, de búsqueda de de divisas, que esto generalmente se realiza en coordinación con el personal de, de COA o de la aduana nacional entonces, en lo cual en este momento vamos a presentar a nuestro Can Decker, quien va a realizar el trabajo, entonces él por ejemplo generalmente las personas que realizan viajes y demás cosas siempre llevan equipajes entonces no, no todas llevan su dinero en la billetera, al menos hay personas que llevan eh, la demasía o los que no han sido declarados de repente llevan en, en su equipaje entonces en lo cual en este momento vamos observamos eh, un par de equipajes en lo cual vamos a realizar el candeker, va a realizar un trabajo de búsqueda entonces una primera fase lo que va en este momento en esta primera fase solamente candeker va a realizar como nosotros decimos al vacío o sea no, no, no se encuentra el ...el equipaje que tiene las divisas... ...entonces en una, una segunda vuelta... ...vamos a poder observar... ...entonces en este momento por favor... Eh, ...su guía... ...va a realizar el trabajo... ...de, de búsqueda... ...los equipajes... ...es así como podemos... ...podemos observar... ...entonces Can Decker en este momento... Eh, has realizado el, estás realizando el trabajo y no encuentra casi nada. Casi nada. Entonces, a posterior a esto, vamos a realizar también, o sea, vamos a seguir realizando el trabajo de búsqueda. Entonces, lo cual, can Decker va a volver a realizar una vez más el trabajo. Entonces, ahí vamos a ver la señal de alerta. Cómo... Eh, ¿Qué posición adopta cuando encuentra? Es como, por ejemplo, como podemos observar, en este momento, Can Decker lo que hace es toma una, una posesión pasiva, porque Can Decker ya alertado. Entonces, en este momento, para nosotros, nos hace ver que tiene algo compensar. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros podemos Observar acá, en este, en este equipaje, vamos a poder observar cierta eh, cantidad en diferentes cortes de moneda o de billetes. Entonces, en diferentes eh, cortes. Entonces, así como hemos podido observar, eh, Kandeker ha podido alertar de una manera pasiva. Entonces, él, su, su alerta no es rascando, porque tenemos que evitarnos o sea, el, el destrozo los daños que puedan ocasionar al momento de rascar. En este momento lo que vamos a ver es el trabajo de la fauna silvestre en lo cual está nuestro can gris, ella se va a encargar en, en este trabajo. Por ejemplo, ella está especializado en esa área, poder buscar eh, animales que están en peligro de extensión. Por ejemplo, tortugas, lagartos, lana de vijuña y otras eh, especies. Entonces, en este momento lo que vamos a realizar es poder... Eh, Realizar una búsqueda y, y como ustedes se darán de cuenta, su alerta, todo eso, va a ir discriminando. Igual es un trabajo que hemos ido realizando ya un buen tiempo atrás para que el, el, este can pueda ir asociando con diferentes eh, especies de animales, ¿no? tortugas, como les decía, lagarto, lana de picuña y otras especies. Entonces en este momento vamos a observar. Y mientras ya están preparando a lo que es el CAN, recalcar ¿no? que en nuestro país el tráfico de animales silvestres es una realidad. Sin embargo, también los, a, los animales, en este caso los canes, también pueden ayudar a que las autoridades también puedan evidenciar ciertos hechos y encontrar a las personas que cometen estos delitos. Por ejemplo, pueden ir a lo que son las trancas, ¿verdad? Se pueden dirigir a diferentes lugares donde se puede comercializar esa clase de animales. Eh, trancas, ferias y algunos otros sectores... ...que por ejemplo muchas personas se han dado eh, en poder comercializar o traficar con este tipo de animales. Bien, en este momento el can Gris está realizando un trabajo de búsqueda de los equipajes... ¿no? ...lo cual eh, va a ir eh, descartando todos los equipajes... Bien, entonces, así, en este momento vemos que no hay absolutamente nada en, en este grupo de equipajes, no tenemos absolutamente nada. Ahora vamos a ver también otra caja, como muchas veces las personas tratan de enviar simplemente como una encomienda, como una caja. Entonces, en este momento vamos a observar, vamos a introducir otro, otra caja eh, y en este, en este momento, por ejemplo, aquí vemos eh, un, un quirquincho, ya que supuestamente ¿no? las personas se dedican a poder comercializar, vale es decir, para hacer charangos y otros, otros materiales. Entonces, en este momento vamos a observar el trabajo de nuestro can gris. En este momento, por ejemplo, lo que observamos es cangris ha podido alertar ¿no? en esta caja. Entonces, es así nosotros, el centro de adiestramiento de canes realiza un trabajo coordinado con la unidad de POFOMA ¿no? para poder eh, evitar el, el tráfico de estos animales. Una especialidad... De, de social, no dirigida a toda nuestra población tenemos a Hanna y tenemos al can Federico. El Hanna está preparada para realizar trabajos con niños, ¿no? con niños pequeños... ...para que ella, ella, está, ella está pues adiestrada para recibir, y recibir cualquier tipo de comportamiento en cuanto a niños. Y ya para niños con tendencias suicidas, adolescentes en este caso, tenemos al Can Federico. El Can Federico es una de raza labrador y es más hiperactivo, es un poco más juguetón. Ella es muy tranquila, es muy dócil... Es muy, muy sociable, amigable, eh, bueno, comentarte que a ella le gusta realizar trabajos con niños y a estos niños lo único que bueno, les genera ella a los niños es pues bastante amor, más tranquilidad, más serenidad. Aquellas personas que deseen realizar cualquier tipo de actividades con nuestros ejemplares en el área de canoterapia, los invitamos al centro a que nos visiten y ya vamos a empezar a trabajar con psicólogos dentro de esta área para poder generar también un poco mayor de concientización para, este, para este tipo de personas y también para lo que son nuestros ejemplares caninos. Y es de esta manera que pudimos observar a diferentes canes que con amor y disciplina pueden llegar a ser amaestrados o adiestrados en diferentes especialidades. Punto final a la entrega de hoy. Este fue tu programa Ajay Urbano. ¡Chao, chao!